Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí en Minecraft Aquí estamos, en Ashworth Island Slime Machine Uy, uy, el portal <ríe> yepa, yepa. Esta vista es muy difícil Vale, cambiamos ahí la vista Ok Y vamos a empezar de nuevo Una nueva partida, vale Han actualizado de nuevo Dice creativo, pero vamos. El creativo, poca leche. Vamos a ver los ajolotes. Saludos saludo ahí para nuestros amigos mexicanos. Nuestros brothers. Ahí estamos. Todo dedicado a ellos. Por, el, por los ajolotes. Así que... Como hablan, tío. Parecen robotijos. Vamos a ver. A ver si está mejor que la otra vez Este es el portal de la isla De las islas ¿Vale? Como el que hemos salido nosotros antes Por allí Ok, esta es rosita Necesitábamos algo para poner ahí Venga, El activador de llave De, de la máquina del slime Y usar el, el antídoto Aquí está el activador del portal Vale, pues venga Ahora... Una batería, ¿vale? Ahí. Se supone que ya está ahí activado. Y nos tenemos que ir para allá. Luego... Vale. Pues venga, vamos para allá. Que nos vamos. Ahí va, ahí va con la alita la skin que me he puesto, no sé si os gusta os parece Ahí con El 6 brillante y todo Uy, uy, uy, uy Ahí no podemos de momento, ¿vale? Asetitas por aquí No podemos hacer nada con allá Nada Y tenemos que hablar con los este, el choloas Este, los bolotes, vamos a ver Estamos por aquí momentito. Ahí está No os olvidéis de dejar like Suscribiros si no lo estáis Ayudáis mucho al canal Venga Ya no podían traducir, ¿eh? Ahí tenemos el antídoto Vale Vale Interactúa este con el slime Cuando estemos listos A dónde está el slime ¿Dónde está? Ah, el arco Así lo veo Dale like. ¿Qué es ese de aquí? ¿Qué es ese? Hay que apuntar ahí con el L2. Y disparar. Vale. ¿Este qué? ¿Hablo con él? Vale. Gracias por salvarlo. Venga, estupendo. Dios, es vale, le he disparado. A ver... ¡Cuidado! Sí, sí, sí, sí. ¡Cuidado! a ¡Cuidado! hoy. no le doy. A ver No sé Sube eso, no? el arco, eh se le sube la barrita esa pues sí que está bien la actualización esta Joder, eso no que no veas ¿eh? pero nada no esto no va eh parece que cojo la flechita sí he cogido la flechita y todo y yo te convierto o qué pasa te cura o qué esto no va eh vale hay que darle a esto ahora. Estaba yo ahí empecinado con ese. Ahora, que viene. <ríe> oh, esto está lleno. ¿Qué viene este chiquitín. Vale. Esto me mordía o qué, tío. <ríe> Vamos. Vale. Limpiamos esto también la máquina dura ¿no? Vamos a ver este. La musiquita. Las notas musicales. Hay que pensar bien el arco. Vale. Vamos a salvar otros pocos. A ver este, que se va. Vale. Hay otro por aquí. Están ahí como.. Ok, más. Ahora. Ahí tiene que estar bien cargadito el arco. Muy bien este. Me salvamos aquí a la jolote. Venga, que ya, ya. mira, ese ya lo hemos salvado. Hemos ganado una habilidad. Super salto. <ríe> ok, más aquí, tío. No paran de aparecer. ¡Fuera, bicho! No para. ¡Fuera de la máquina! Ahí. Bien. Aquí tiene que estar bien cargado. Si no, no hacemos nada. Atraviesa. No que sí. Toma. ¡Tú, fuera, bicho! ¡Fuera de aquí! Otro. Me cago! En la marsalada ¡Ay! Hablando de marsalada ¿Pero por qué no paran de salir aquí? Los bichajos estos Ah, porque esta es la máquina creadora de... Del line A ver, no para Bueno, vamos a ir para adelante no bueno, empecinamos aquí? ¿Tú okay, qué, amigo? No sé, no, no sé ¿Qué Le gusta a Ramón, dice Vamos a ver qué encontramos por aquí ¡Eh! No viene, no viene. Ay, ay, ay. Ese sí me ha dado, eh. Tenemos super salto. Vale. Ah, no sé la maquinita que ya está todo el rato, eh. Bueno, vamos a ver. Eh, hemos encontrado la llave. Vale, voy a ver allí. Creo que había que volver a la máquina. Si no recuerdo mal, sí, para que se no abra esto. Perdón, con el resfriado Vamos A ver si tengo que darle a la máquina o qué pasa Este no para, ¿eh? Ya la hemos usado Vale me Supone que ya no salen más, ¿eh? Ahí está la batería, ¿eh? Y yo esto de los... Ah, los ¿sí? Madre mía, de flecha que hay que dispararle Dame esto Ahí Venga Yo creo que ya están todos Vale, se ha oído por ahí algo Busca la... La superficie Surface un super salto. Y vamos a ver dónde colocamos la batería. Oye, el line todavía por ahí. Soy un montón de line. <ríe> eh, aquí tenemos aquí a, a los T. <ríe> no le dispare, hombre. que hable con él ahora. Wow, tú me has encontrado. Sí, sí. fija el portal de la isla dragón vale todo lo he hecho porque estamos aquí científicos están atrapados en la isla dragón vale, allí tenemos los buffs si difícil hablar con él ¿eh? vale aquí está la isla otra vez no pudimos, ¿eh? Que es difícil Ahora encuentra el activador de portales, me dice pues, Para activar el portal pequeño o algo así vea uno de los portales Sí, pero no me dice cuál Ahora vamos a ver cuál vamos Vale Podríamos activar este, pero es que no lo sé. Vale. No nos dice cuál, es ¿eh? lo malo. Ahí está la isla, ¿vale? Y tenemos una. La otra vez, chunga, ¿eh? La de la lava, yo no sé. Uf. Aquí tenemos aquí un de este de batería. Ponemos aquí o oh, qué pasa. Venimos de aquí. Y tenemos otra islita. Y la lava tiene esa chunga. <ríe> no sé, a cuál ir. Tenemos el verde. Y otra isla. Y las por todos los lados, ¿eh? Vale, aquí tenemos otro azulito Esa parece fácil, no sé, tío <ríe> La del centro es que no sé a dónde irá Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo A la turquesa esta Venga, activamos Y que sea lo que Dios quiera <ríe> Venga, ahí va Portalillo, vamos a ver. Espero que me lleve una chula. Vamos a ver. Dispara disparado otra flechita. Venga, vamos a ver. Esta creo que la vimos, ¿eh? Pf, complicada esta, tío. Son ranas. ¡Fuera, rana! ¡Fuera! Ay ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me ay! caí! <risa> Mirando para atrás. Lo mazo. Vale. Venga, regeneramos. No sé yo... Se queda otra vez. Maldito online Hay que abrir esto. Vale. Y había que dispararle a algún sitio, yo qué sé, tío. Este tiene dos alotes, ¿eh? Ojo. Que me están hinchando. Creo que he liberado uno, ¿eh? O dos. ¿Por qué vienen tanto por mí? Que me vea... Cae otra vez. ¡Ay, ay, ay! Que no hay salida. ¡Ay, ay! ay super salto! Ya, ya estoy muerto otra vez. Solo he liberado uno todavía, ¿eh? Me dejan ahí... Confuso. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¿Esto no me habla? Sí, habla, sí ¡Ay, que viene! ¡Ay, ay, ay! ay a saltar por aquí para que no me coja? ¡Oh, me han dado! De aquí no salimos Esta es súper chunga, tío aquí Ya estuvimos, macho Había que dispararle a algún lado ¡Ay, ay, ay! ya. No. Dios, me había caído. Casi. Persiguen, por ahí no. Dame. Oh. Pero bueno, chiquillo. Fuera, bicho. Bien, ganado la habilidad Respira en el agua Fuera Bien Viene Una rana Que viene Que me caigo ya. No paran de venir Maldito cosa no pero practicar en el arco ¡Pesa la rana y qué hay ¿Sin algo este que tiene la llave dame la llave que me va a matar bien le he dado la llave ojo corre corre bandolero mira he caído uno ¿eh? por ahí a ver si, sí, que se cae otra vez. De mí. Pero, vamos a saltar, Lila. Aparece un lemí. Uf, chuquillo. Es que tío. Ay, ay, ay, ay, ay. No recuerdo. Ahora... Ahora Habrá que seguir matando de esto. Eh, no le he dado. Uno que tenga algo más, ¿no? Esto no tiene nada. Y el arco se me está acabando, también os lo digo. Esto, esto, esto. No. No. Yo disparándole a los olotes. Ahora si yo. Rish. The island. Este ya no hace nada, ¿qué? Okay? Venga, oye Quitando mi vidilla ahí no sé si, A ver, respirar en el agua Vamos a ver aquí Sí, venga, vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a respirar, tenemos hieno ¿Qué pasa aquí, tío? Que me ahogo Que me ahogo ¡Qué me ahogo Sube oh. ¡Qué me ahogo <ríe> Me ahogo <ríe> Pero no decía que podía respirar bajo el agua Vaya tela Menudo cachondo lo tienen aquí de Maya Isla vale a ver si saltando por aquí no sé no por aquí no llego por aquí tampoco no llegamos eh a subir por aquí loop tú quieres quieres subir ¿Qué, tío? Aquí ah, es tenemos lo del agua y ya está, porque leche. Recuerdo que la otra vez le disparamos a lo que sea. A ver qué podemos hacer. ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? Ah, vale. ¡Tira del agua! Madre mía, que hay fuego ahí, tío Yo no lo sabía, madre mía, que lado, Hay fuego ahí Vale, vale Bueno, a ver ¿Qué hacemos? Habría de haber algo por ahí ¿Dónde está lo de respirar, tío Ahí, la pompita esa Aquí no respira Me atrapa, me atrapa, me atrapa Me atrapa, me atrapa me ha atrapado, vale, vale, vale. Es un remolino que nos atrapa. <ríe> Madre mía, aquí se han pasado, ¿no? En el huequito este. Venga, vamos a ver. a ver. la respiración, a ver si no me atrapa eso. No si sé es qué me atrapa, tío. Por allí, por allí, allí. Corre, por allí. Por allí, por allí, por allí. Por allí, por allí, por allí. Ay. <ríe> a ver, ¿dónde nos ha llevado esto? A ver, a ver. Vale. Aquí el alto de la montañita. Muy bien. ¿Y ahora qué hago yo aquí? <ríe> Creo que vamos a hacer... Parkour. Ay, parkour, que me voy a matar. ¡Ahí no llego! Ya Tengo que llegar ahí, tío. No hay otra, ¿eh? no puedo poner cuadrado ni nada, tío. Voy a llegar, eh. Y de acá es como un low. Uf, qué mal, tío. La islita esta. <risa> ya no me acordaba lo complicado que era. Es que, tío, es muy difícil. Yo con mi mando súper mal. No sé yo, eh. Yo lo voy a intentar. Vale, hemos llegado. Venga. Ay, ay, ay. Menos que tengo alita. Que no vuela ni nada. Creo. Ay, ay, ay, ay, ay. Que voy a morir. Y ahora allí no voy a llegar. Venga, coge guerrerilla Ay. Uf. Ojo. Allí hay el line, ¿eh? Pero bueno. Ahí Un de desde aquí, ¿no? Un poco, ¿no? A ver Van a salir más, pero bueno recordad que que esto se gasta también, ¿eh? Vale, vamos a echar otra carrerita y a ver si llego por allí Vale, hemos llegado Cambio la vista Ese no tiene nada Ahora todos me quieren atacar. Mira a las olotes. No. Se ha ido, se ha ido. El eh, Bien, bien, bien. Gracias. No es posible apagarte a ti. Ay, ay, ay, ay. Me golpean. Ya viene el chiquitín este no, Qué limpiao qué? cómo es Esta rana, ¿no? Viene a la grande Ahí vienen Estoy la maquinadito el rato Haciendo el line para Ay, ay, ay, ay Me dan, que me dan ¿Una fábrica en más? ¿No qué va? No sé dónde vamos ahí, tío. Es super sarto, me imagino que habrá que curar más. ¡Cúrate! ¡Vienen! Mira, tío! Pero ¡Son muchos! Tirando flechita aquí, para curarlo Bien, bien ¿eh? yo creo que ya no Encuentra la llave, venga que... Ahí, ahí se la tiene Ay, que viene, grande Bien, bien, tenemos la llave Tenemos la llave que no nos mate Venga Venga, ahí Venga Entra un camino, vale A mí no me encontré yo, como no me meto trabajo el agua, ¿no? Yo creo que voy a pasar de esto, ¿eh? Ok. Vamos a ver. A ver si podemos. No nos atrape la lava. Vale. Yo creo que sí, podemos respirar debajo del agua. Lo malo es lo otro. El.. El de... ver, vale, pues bueno Que no nos atrape. Ahí esto, la horita. y vamos allá. Me meto por aquí, cuidado aquí, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, aquí para subir. Venga, perfecto. Ya poco a poco le vamos viendo el rollo. Es que ya os digo, no he visto nada y es todo hay que averiguarlo. Como no tengo vuestra ayuda, pues me tengo que buscar la vida yo solo. Aquí, venga, más charquita. Bueno, tenemos que curar más line, eh. Por lo que veo, vamos a ver. Creo que están por allí. Te parece más grande, eh. Esta islita, Tiene un montón de charquita. Ok. Venga, pues vamos a ver. La que tiene estas por ahí, cerca de la máquina. Míralo, ahí está la máquina. Y bueno, vamos a ir curando todos los que podamos. Que vienen ya por aquí. Ahí viene la ranita. Ya me ha dado. De aquí un poquillo atrapado. Aquí el llano este. Vale, venga, uno Este también está así ver si llega, ¿qué? ¡Una! Yo creo que le he dado, ¿eh? Ahora no o A sea, ver si llega Sí, sí, se sí ha llegado Hay que darle, pero... Estamos aquí en modo francotirador ¡Ay! No le da Venga, si atrima más otro Tantos no, tantos no Son es muchos, ¿eh? Ya vienen unos poquillos Pero, tío Conviértete Ahí, cúrate Mejor dicho A veces creo que no le doy Venga, vamos a ver, por aquí Por la esquina, ya está doy. Ahí Yo creo que sí, está el que tiene los olotes Bien, bien Venga por aquí. Ahí. Un poquito de cura. Pero cuando se si me gaste el arco, me den otro. <risa> pues estamos disparando un montón de flechas. Ah, ese ya está. Vete. Y vienen a ah, ranita. Tenemos okay. que curarlo. Luego encontrar la llave. Queda menos Toma, curita Venga, listo Encuentra la llave Ahora tengo que encontrar el lane que tenga la llave Vamos a ver ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el afortunado? ¡Aquí! ¡Encontré! Este me va a reventar Pero bueno, hemos fallado ¡Ay, ay, ay! ay Así no Así no, que me está reventando el otro Vamos a esperar de la llavecita bien, la tenemos coge la llave amigo que vamos a, a darle aquí a la máquina ahí, ahí, ahí, si vendés este vale, la tenemos corremos vale, tenemos que usar el agua mágica para buscar el plato ay no me acuerdo qué era Corremos, ¿eh? A ver si nos da otra habilidad también No sé si tendremos que ir ahí o okay. qué Vamos a ver por el agua A ver lo que encontramos Aquí. Qué hay algo Hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí que no nos atrape Pasito otro poco Y me han dejado con tres corazones de vida, eh Con cuidado con la lava Que no absorbe Eh, déjate, déjate ¡Oh! La submarina, eh Uy, uy, la lava Casi me la como Vamos por aquí me Voy a ir esquivando Cuidado que hay más lava ahí creo que ya. Uh, por poco, ¿eh? Eh, cuidado Había otro por ahí Cuidado Venga, a ver si encontramos ya la salida Uf Había algo que me servía, ¿eh? Cuidado que aquí otro A ver por dónde lo podemos coger mejor Yo creo que por aquí Este filillo El acantilado Vamos subiendo, poquito a poco, que no nos sirva Allí hay una salida, bueno, vamos a ver. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Ah, es verdad, nos decía sí claro, allí, otra. Pues... Hemos cogido mal la de esta, ¿eh? El cachis. No sé cuál habrá que coger. Me meto aquí en esta, a ver... ¿eh? No parece A ver He cogido esta salidilla Pero Vamos Tenemos que encontrar Y subir para arriba, tío Allí a lo más alto de De la isla Venga, cuidado Cuidado No absorbe y despacito tampoco podemos correr mucho Ahora aquí Hay que elegir bien también el camino Cuidado, ¿eh? Puede ser esa Puede ser esta No lo sé Vamos a la otra Venga Vamos por aquí Parece que no hay mucha No, pues me está llevando para otro lado estaba llevando para otro lado Voy a ver la otra Cuidado ahí con la lava Más para abajo Cuidado Y ahora por aquí, vamos a ver Cuidado aquí, cuidado Bueno Aquí okay. Para arriba dice que no No lo sé, ¿eh? Uf, complicado Pasar por ahí pero bueno, quedamos pegaditos aquí. Esperemos que no nos absorba. Dime que hay una salida por aquí. Dime que hay una salida y vamos allí a todo lo alto del todo. Cuidado, ¿eh? que todavía nos pueden absorber. Míralo. El peligro. Hay peligro aquí al lado. Y vámonos. A ver si estamos arriba del todo. Dime que sí. Dime que sí Oh, pues no Chungo esto, ¿eh? De las cuevitas Uf. Tenemos que llegar allí arriba Pues... Madre mía Hemos ha elegido mal Vamos a ver A mí que antes no me ha metido por esta, ¿no? Como resoplo Encontrar camino ahí a la cueva esa Por aquí no se puede Bueno Esto Está lleno de line, tío A ver, es que esta no... Me parece a mí que no va para allá, ¿eh? Lo hemos cullido antes y no... La que hemos salido ahora, yo creo Encontrar una que vaya para allá Claro, no me lo dice, pues Más complicado Ok Si este me dijeran algo supieran la Tú eres mi héroe Vale Este Vamos, go Tengo que encontrar la La que vaya para arriba esta parece grande. ¿eh? La charquita esta. Uf, menudo laberinto en el agua, ¿eh? El water maze. Madre mía. Chaval, o sea, ¿Dónde lo hemos metido? Venga, bajo el agua. Me queda un. <risa> un corazoncito. Venga, vamos para abajo. Encima no se ve mucho. A ver, desearme suerte. Estamos bajando mucho, yo no quiero bajar, yo lo que quiero es subir. Pero bueno. Ahora sí estamos subiendo. A ver si yo me oriento bien. Aquí ya creo que no es. Cuidado aquí, ¿eh? No atrapa la lava tiras para allá Venga, vamos a ver. Es que no le quiero dar muy deprisa Vaya que nos coja la corriente Aquí Tira para arriba Tira para arriba Vale A ver dónde la lleva Ok Muy mal, tío A la siguiente, tío no hay quien encuentre la charca aquella, eh. <risa> la islita. Ha hecho que no. no Está bien de allí, pero... ¿Cómo llego yo ahí arriba? Pff, very complicated. Pasado de una charca a otra, muy bien. Pero no, no es lo que queremos, tío. Muy mal, eh. Muy mal. debería de ser la que nos llevara para allá pero no, no nos lleva si he cogido yo malamente o algo ok momentito espera disculpa directito una de manera eh de averiguar aquí el tema me pongo rápido eh en... ahí me ha muerto <ríe> venga regeneramos nos situamos aquí en la charquita esta porque no lo tengo claro eh mira dónde nos ha mandado ahora que puede ser cualquiera de las charcas. Yo ya, yo ya no sé cuál coger. Debe ser alguna de estas. Me llevará para arriba, pero es que no sé, no sé. No lo sé, chaval. Vamos. Voy a morir otra vez. <risa> Tiene alguna salida o algo. Voy al mismo sitio. <ríe> Parece que estamos dando vueltas en círculo. Pero bueno. Cuidado. Cuidado. Cuidado aquí. Y espacio nomás. Por aquí. Vale. Hemos salido aquí a una, pero... No es lo que quiero, porque oigo mucho online Vale, mía Si es una besta que te lleva directamente Es que no lo sé No sé cuál hay que coger, chavales A ver, y complicadita ¿eh? No sé qué camino tengo que coger, pero si te lo dijera. Y ya he cogido todas las entradas, tío. Y no hay ninguna que se me quita por aquí. Macho. Esta ya la he cogido. Aquella también. Ni idea. Como no me ponga en modo... Que no tengo ni idea. ¿Cuál coger? Vamos a ver este Vale Ostras, que hay un inline Dale, le estoy dando Pero no sé si lo estoy convirtiendo o qué Me he atrapado Voy a romper mi arco y no lo hago nada Venga, vámonos Cuidadín Esto no lo habíamos visto antes, yo creo El slime ese, no sé que se haya caído ahí Y haya sido absorbido Ahí por los remolinos Vale Vámonos, que nos coja el remolino A nosotros Y vamos a ver dónde nos lleva <ríe> Esto es un cachondeo Ok No hacemos nada, eh no vamos a ningún lado, tío. Esta debería de llevarte para allá, esta para allá, pero es que no... No sabemos cuál hay es que coger. Es chungo el laberinto, ¿eh? Yo lo voy a intentar una vez más, si no le doy al creativo y subimos para allí, para arriba. Volando, vamos. A ver, porque esto ya es un cachondeo, tío. Con las cuadritas estas... Vale, a lo principio, pues sí, tiene su gracia, pero. Ya. No tiene tanta gracia. Vamos esquivando. Ok. Ok. Cuidado, cuidado. Hemos estado a punto de que nos absorba el remolino. Bajamos por aquí un poquito. Sería lo suyo encontrar uno que fuera Para arriba, tío, vamos a ver Este si sí no lleva para arriba Al que yo quiero Vamos, vamos, cuidado que no nos coja este Cuidado, eh, cuidado A ver si es el que yo digo Ojalá, ojalá Ok Vamos por aquí Que no nos coja los remolinos Por aquí pegado al coral Vale, yo creo que sí, este puede ser que tengamos suerte ¿eh? Ahí voy buceando rápido Estoy deseando llegar Vale, parece que sí, ¿eh? Hemos llegado Ahora tengo que curar my line, pero bueno Hemos llegado, chavales Sin hacer piruleo ¡Ay, ay, ay, ay, ay que me revientan en los árboles! ¡Ay, ay, ay, ay! ay! ¿Cómo me han deado? Tú no y del holote. Bien, tenemos que seguir curando. Toma, cúrate. Uh, como sonó eso, ¿no? Uy, uh, qué piñazo me ha pegado. Venga, a ver, el holote. La ¡Wow! ¡Thank you! Venga. Vamos por la otra, tenemos que encontrar la llave, ¿vale? Ha he hecho sudar ahí un poco, eh Bueno, hemos curado otro ahí No sé si le hemos dado Aquí viene uno con ganas de ver Ya ¿eh? mismo se me gasta el arco, eh Gambre, vale, le dispara una flechita y vienen de momento, eh. El agro como como sube el agro, me va a matar ya, que me voy, que me caigo al agua, Ay, que viene, tengo que encontrar la llave, salta, Venga, a encontrar el que tiene la llavecita. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? Ay, ay, ay, ay. Aquí está. Me van a matar, me van a matar. La llave. Dale, arde la llave. Creo que le he dado. No, chip, chip, chip. ¿Dónde está la máquina? Allí. Vamos para la máquina. ¡Ay, ay, ay, que mata! Vale, tenemos la maquinita ya. Vale. ¡Ascender a la isla flotante! ¿Cómo? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Que nos vamos, chavales! ¡Lo logré! Uf, me está costando, ¿eh? Aquí vamos. Vale, cuidado, cuidado. Cuidado que hay la vida de esta. Vamos por aquí, por el lado, como siempre. Cuidado, ¿eh? Cuidado con no absorber, absorbe ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> ¿Hemos ¡Logrado escapar! ¡Que viene! ¡Bien! Tenemos aquí otro portal Vamos que curar más el line Me va a pegar este un leñazo, que verá? ¡Fuera, bicho! Se me va a romper el arco, ¿eh? <risa> También os lo digo ¡Ay, ay, ay, el ojo! Lo... ¡Ay, ay, ay, ay! Me encontrado un ajolote que nos dé un arco o algo, no sé yo. Ahí salen un montón. No me quiero ni acercar. ¡Venga! ¡Dale! ¡Ay, ay! Bien, le hemos dado. Aquí vienen. Y viene el monstruo. Ranita del like, Qué graciosa. ¡Ay, ay, ay! También son peligrosas, ¿eh? Son graciosas, pero peligrosas. Vale. Me queda poco, ¿eh? Uf. La dificultad un poquito alta, ¿eh? Mira, se me rompió la arco ya, creo. Uf. Sí, sí, pero se nos ha renovado. Bien, bien, bien. Tenía yo miedo ahí de... de que no se nos renovara. Venga, perfecto. Bien eh, listo Salva a jolote Venga, tenemos contra Al que tenga la jolote veo. Ay, ay, ay, ay Vamos no me persiga Salva a la jolote. ¿Dónde está la jolote? Ahí está Ostras, qué grande este ¡No le doy Va a caer ahí al precipicio Que viene Toma Lo hemos salvado Guay, guay Van a encontrar la llave ¿La tiene que? Toma Yo un poco creo Vengo por aquí Salto Y disparo Le he dado el que no era Ay, que me caigo al precipicio Ay, el precipicio qué es lo que ya le he dado Vamos La llave La máquina esta, ¿eh? No Ay, que me dado! Ya, ya, ya Bien, bien Entra el portal activador Activado portal activador esto Vamos a ver, que activa los portales, vale Que lo tenemos que meter ahí Pero tendrá que tener alguien Venga ¿Quién lo tiene? Ah, está allí Vamos a recogerlo La batería está <ríe> Vale, la tengo Ahora allí El activador Hola, amigo no Ahora, ahora... ¡Qué gracioso! Son. Venga, ahí, lo tenemos. ¡Ay, que vienen, que vienen! ¡Pinchan! <risa> eh, Kirby, Kirby se llama! ¡Guau, guau, guau! guau otro gema vamos! vamos! ¡Me mataron! <risa> ¡Son muchos! Venga, tenemos ahí el... Portal, vámonos! Vámonos Bien Eh, pues estupendo Hemos vuelto aquí Vale Creo que está muy bien, eh Hablarle a los olotes A ver si se deja hablar Ahora ¿Qué? ¿Que no puede oírnos? Oír, ¿Cómo que no? Tiene no sé qué en eh, los oídos. Tiene cerilla en los oídos. No se la va. Vale, a salvar el activado de un slide. Eh, y no lo da. Dice que podemos darle mejor uso. Ya, eh, pues estupendo. Ya tenemos para ir para para activar otra otra islita. Uf, se me ha costado, eh. Me ha costado tela. O ¿Sabes lo que hemos hecho, no? Sí. La de la charquita. Se parece de hielo o algo. Hay bastante, ¿eh? Bueno, tenemos tres habilidades. Aquí deberíamos de poner otro. Pasa que este no sé dónde iba. Este creo que es el último. Este creo que está roto. Sí, necesita más tiempo para arreglar eso. ok tendríamos este también el verdecillo vale, un momentito me llama, disculpe Pa, cosa del directito. Culpa las interrupciones, ¿vale? Y nos quedaría pues, salvar otra isla, no sé cuál irme, ¿vale? Si esa verdecita, si echarle valor Y, y vamos a la de la lava. Ahí vamos a morir seguro. A <ríe> la roja esta. la naranjita. ¿Qué os parece? Puede estar bien, ¿eh? La de la lava. No sé. Yo creo que puede estar bien. ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí en el, en el portal naranja y creo que iremos a este del volcán de Lava en el siguiente capítulo, ¿vale? Así que así nos despedimos con este pedazo de isla aquí en, en pantalla, ¿vale? Así que espero que haya gustado el vídeo de hoy, chicos y chicas. Si así ya sabéis, dadle al botón de like, hármelo eh, en comentarios si queréis que sigamos la serie. Ya hemos hecho dos capítulos, así que fenómeno. Un saludito. Chao, chao.